Muy buenas a todos, hoy es un día grande para la familia Sonor y es que hoy, mirad lo que tengo detrás, presentamos la nueva serie de cajas compresor de metal. Tres, tres y dos cajas en diferentes metales y medidas, aluminio, latón y acero, que van a ser una locura. Para todos vosotros ¿Queréis que os cuente un poco de cada una de las familias? Vamos a empezar por las de aluminio ¿Vale? Va. Aquí tenéis la primera de las tres De los tres metales que hemos elegido para Hacer estas cajas Que va a ser aluminio pulido eh, Las vamos a tener en 14 por 5,75 14 x 6,5 Y medio. Y aquí mi amiga de 14 x 8 Una pasada A los 2,3 hub Tirador sonor, que va finísimo. Y montamos parche rugoso remo. Y evidentemente, resonante remo. Con su bordoneada de 20 hilos. No la he afinado. Pero ahora, dentro de poco, vais a escucharlas absolutamente todas. ¿Vale? Esto en cuanto a las cajas de aluminio. Repito: 14,575. 14, 6 y medio. 14 por 8. Vamos a por la siguiente: bras. ¡Vamos! Aquí la tenéis. Latón, acabado en negro, eh, en este caso las medidas son un poco diferentes. Esta es una preciosa 13 x 7, espectacular, y sus hermanas son de 14,5,75 75 y de 14,6,5. y medio. Características técnicas son las mismas, los mismos tipo de parches, el mismo tipo de tirador, finísimo. Son alemanes, ya lo sabéis. Y los aros 2,3 Power Hub, Un auténtico cañón. Una auténtica barbaridad de caja. Bueno, un poco todas. Y para terminar, vamos con las hermanas de acero. Allá vamos. Aquí la tenemos. Precioso. El acabado de acero en espejo. 14 x 5,75. 14x6 y medio. Unos auténticos cañones que vais a empezar a ver ya mismo en todas partes y que estamos seguros que os van a encantar. Recordad: Sonor Compresor Pero para que escuchéis un poco cómo suenan de verdad, hemos preparado un vídeo en un estudio. Allá va. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Suenan increíble, ¿verdad? Pues estas son las nuevas compresoras que estamos seguros que pronto vais a tener más de uno en vuestras manos y que las vais a disfrutar muchísimo. A partir de aquí, si tenéis cualquier comentario o duda, dejáis un, abajo un comentario y os lo responderemos rápidamente. Y recordad suscribiros para estar atentos a más cositas de nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!